llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo zapatero a tus zapatos es mejor que hagas una cosa supremamente bien y no muchas mal hechas tal es el tema central de esta tradición de ella emana la unidad de nuestra sociedad la vida o la existencia misma de nuestro compañerismo requiere que se conserve ese principio alcohólicos anónimos puede compararse con un grupo de médicos que hubieran encontrado una cura para el cáncer y de cuyo trabajo conjunto dependiese el alivio de cuantos sufren esa enfermedad. Verdad es que cada uno de esos médicos podría también ser especialista en otra cosa. Cada uno de ellos podría muy bien sentir en ciertos momentos que preferiría dedicarse más bien a su propia especialidad que seguir trabajando para el grupo. Pero una vez que hubieran descubierto la cura, una vez que comprendieran que sólo mediante el común esfuerzo podrían lograr su cometido, todos se sentirían obligados a dedicarse de lleno al alivio de las víctimas del cáncer. Deslumbrados por el maravilloso descubrimiento, todos dejarían a un lado sus ambiciones, sin que les importara lo grande que fuera el sacrificio personal. Del mismo modo, están ligados en el deber los miembros de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, quienes han demostrado que pueden ayudar a las víctimas del alcoholismo como otros rara vez podrían conseguirlo. Esa singular habilidad que tiene cada miembro de Alcohólicos Anónimos para identificarse con los recién llegados y contribuir a su recuperación no depende de su sabiduría, elocuencia o habilidad personal. Lo único que importa es que sea un alcohólico que haya encontrado la clave de la sobriedad. Esa herencia de sufrimientos y recuperación pasa fácilmente de un alcohólico a otro. En nuestro don de Dios y el conferirlo a otros semejantes a nosotros es el único objetivo que hoy en día nos anima, universalmente, a los miembros de la sociedad de AA. Hay otra razón para ese único propósito. Sabemos que pocas veces podemos conservar la preciosa dádiva de la sobriedad si no la pasamos a otros. Si un grupo de médicos poseyera una cura para el cáncer, a todos les recomendaría la conciencia si no cumplieran con su misión y más bien buscaran el beneficio propio. Sin embargo, tal fracaso pondría en peligro su propia supervivencia. En cuanto a nosotros, si descuidamos a quienes aún sufren, también ponemos en inmediato peligro nuestra vida, cordura y sobriedad. Impulsados por el deseo de nuestra propia conservación, de nuestro deber y amor no es extraño que hayamos llegado a la conclusión de que nuestra sociedad tiene solo una alta misión que cumplir llevar el mensaje de alcohólicos anónimos a todos los que aún ignoran que tienen salvación para hacer resaltar la sabiduría del objetivo único de AA uno de los miembros cuenta la siguiente historia cierto día en que me sentía muy inquieto pensé que era mejor realizar alguna tarea del duodécimo paso para asegurarme de no dar un resbalón. Pero primero, era necesario que encontrara a un borracho para ayudarle. Tomé el tranvía hasta el hospital de la población y allí me dirigí al doctor Silvork y le pregunté si había algún posible cliente. Nada que valga la pena, me dijo. Solo hay un individuo en el tercer piso que tal vez sea una posibilidad. Pero es un irlandés bastante rudo. En mi vida había visto un hombre tan terco Dice a gritos que si su socio lo tratara mejor y que su esposa lo dejara tranquilo pronto resolvería él mismo sus problemas de alcoholismo. Ha tenido un ataque bastante grave de Delirium tremens. Está atontado y desconfía de cuántos se le acercan. No creo que sea un caso muy halagador. ¿Qué le parece? Pero, si luchar con él ha de servir a usted de algo, ¿por qué no hace el ensayo? Al poco rato me hallé al lado del hombro. Decididamente poco amistoso, me miró con ojos que más bien eran ranuras de su roja e hinchada cara. Tuve que convenir en que el médico no había exagerado, que en realidad el caso no tenía nada de prometedor. Pero le conté mi propia historia. Le expliqué cuán maravilloso era nuestro compañerismo, qué bien nos entendíamos unos con otros. Y sí si hincapié en la desesperación que se apodera de los borrachos. Insistí en que muy pocos son los borrachos que logran recuperarse sin la ayuda externa, pero que gracias a la unión nuestros grupos logran lo que no podemos hacer nosotros mismos como individuos. Me interrumpió para manifestar su desprecio por todas esas ideas y me aseguró que él mismo era capaz de arreglar sus asuntos con su esposa, con su socio y con su alcoholismo, sin ayuda extraña. Luego preguntó con gran sarcasmo, ¿Cuánto cuesta todo eso? Tuve la satisfacción de poder contestarle que no le costaría nada. Vino luego una segunda pregunta. ¿Cuánto sale a ganar usted? Claro está que mi respuesta fue mi propia sobriedad y solo una vida feliz. Aún dudando, me preguntó, ¿puede ser cierto que solo ha venido para ayudarme y ayudarse a usted mismo? Sí, le contesté, eso es todo. No salgo a ganar absolutamente nada. Luego, aún vacilando, me aventuré a hablarle sobre el lado espiritual de nuestro programa. Y ahí fue Troya. Tan pronto como se me salió la palabra espiritual, lanzó una exclamación y continuó. Ahora caigo. Usted busca a quién convertir para alguna maldita secta religiosa. ¿De dónde saca eso de que no va a ganar nada? Yo soy miembro, siguió él, de una gran religión que no cambiaría por nada. Usted es bien atrevido en venir a hablarme de religión. Gracias a Dios que encontré la respuesta apropiada, fundada cabalmente en el objetivo único de Alcohólicos Anónimos. Usted tiene fe, le dije, tal vez más profunda que la que yo tengo. Quizás sabe más de religión de lo que yo sé. Por eso mismo yo no puedo hablar de religión con usted, ni siquiera quiero intentarlo. También estoy seguro de que usted puede definirme lo que es humanidad a la perfección pero juzgando por lo que me ha dicho de usted mismo y como piensa resolver sus problemas, creo que sé dónde se equivoca. Muy bien, dijo. Dígame la verdad. Pues bien, continúe. Usted no es más que un irlandés presuntuoso que se cree capaz de dirigirlo todo. Eso sí que lo conmovió, pero a medida de que se iba calmando, comenzó a escuchar lo que yo le decía acerca de que la humildad es la clave que conduce a la sobriedad. A fin de cuentas, se convenció de que yo no estaba tratando de cambiarle su religión y de que solo trataba de encontrar algo en ella que pudiera servir de ayuda en su recuperación. De allí en adelante, todo marchó bien. Ahora, termina el miembro antiguo. Supongamos que yo hubiera tenido que hablarle a ese hombre de religión. Supongamos que le hubiera dicho que AA necesitaba mucho dinero, que Alcohólicos Anónimos se dedicaba a la educación, a los hospitales, a la rehabilitación de los individuos. Supongamos que hubiera propuesto ayudarle en sus asuntos domésticos. ¿A dónde hubiera ido a parar? Claro está que nada habría podido lograr. Años después, el rudo irlandés solía decir con gran placer, mi padrino me vendió una idea y esa idea fue sobriedad. En aquellos tiempos era lo único que yo estaba capacitado para comprar.